Solo jugando Superchance de 5 mil pesos. Registra tus datos y participa. Aplica términos y condiciones. El número ganador es el 5-7-2-2. Dos, dos. Repito, el número ganador es el 57 Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz mañana.